Hola gente de YouTube, en vista de que cumplieron la meta anterior de los likes, hoy les traigo el resumen del manga número 91 de Nagatoro. El capítulo comienza en el colegio de los protagonistas donde Nagatoro y Sakura están rumbo a la cafetería, cuando de repente se cruzan con Gamo-chan y Yoshi pero en lugar de estar molestas con ellas por lo sucedido en el capítulo anterior Nagatoro las perdona por lo sucedido. Ya llegando a la cafetería Nagatoro y las chicas se dan cuenta que la prima de la presidenta está haciendo comer al senpai con una cuchara directo a la boca, así que Nagatoro como que se enoja un poco pero la prima de la presidenta no le hace caso y le seguía haciendo comer al senpai, así que... Nagatoro se pone muy celosa diciendo que si le gusta la comida que le hizo la prima de la presidenta y él dice que sí si agradeciendo por la comida a su nomilla. Nagatoro dice que bien que puedas comer comida deliciosa, su nomilla intenta hacer comer más comida al senpai pero él dice que está lleno, pero a ella le vale igual que mete la cuchara en la boca terminando así la comida que le preparó diciendo que mañana también le prepara otro tipo de comida. Nagatoro dice que su nomilla no le va a preparar nada porque ella va a preparar el vento de mañana así que le pregunta al senpai. ¿Qué te parece? y el senpai le responde no puedo molestarte nada más por un capricho Así que Nagatoro dice tienes razón Así que su ya le dice al senpai que si sí está de acuerdo con su decisión Pero el senpai se queda callado Y gamo le dice al senpai que la volvió a regar como siempre Después de eso el senpai lo piensa bien y le a Nagatoro que si sí comerá su vento y que él mismo también hará su propio vento El capítulo termina haciendo un trato de que cada uno traerá su propio vento Acabando así el capítulo de hoy Gracias por el apoyo que recibió la parte anterior que resumí. Y también gracias por los 400 suscriptores, eso me hace muy feliz. Yo me despido, Chau.